Según yo, estaba comenzando a grabar un video, pero se me obscureció. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, estoy muy emocionada. Ya estamos a octubre, eso quiere decir que ya estamos a los últimos meses del año. Eso quiere decir que eh, se vienen videos sumamente cool de libros, de, de vlogcitos. Eh, de muchas otras cosas, ya por ahí se están cocinando algunos, estamos trabajando arduamente en ellos así que espérenlos pronto, ya no me voy a disculpar por dejarlos tanto tiempo creo que ustedes ya entienden la situación en la que no me puedo organizar entre tantas cosas pero uh, sí, está bien el día de hoy para comenzar con esta temporada de muchos videos increíbles en el canal. Vamos a comenzar con, sí, amigos, un book tag ¡Eh! que lo encontré justamente en el canal de eh, Book with Leo. Y eh, aquí abajito en la cajita de descripción se los, les voy a dejar su canal para que vayan y la sigan. La verdad, tiene un contenido increíble que me gusta, me fascina y sé que ustedes también. Y eh, también traduje todas las preguntas para que si ustedes quisieran... Eh, hacer este video o estas preguntas en su Instagram o en su YouTube pueden hacerlo. Así que vamos a comenzar antes de que se nos haga un poquito más noche y no me pueda ver la cara. La primera pregunta de este book tag es: El otoño, el aire. En otoño, el aire es fresco y claro. Nombre un libro con un entorno vívido. Mm, a mí se me viene a la mente un libro muy bello que leí hace algunos otoños. Eh, justamente en el 2019 y les estoy hablando acerca de El Club de Corazones Solitarios de Elizabeth Elburn. es un libro bastante lindo y yo lo siento como vívido, la neta, la neta no sé, para los que ya lo leyeron, ustedes qué, qué han sentido con este libro la verdad es que me hizo recordar mucho, mucho como esas temporadas en las que llega el otoño y también llegan amores y todo eso, entonces es una historia muy hermosa, hay amistad, hay noviazgo, hay confusión, pero sobre todo creo que hay unión y comprensión en todo este, eh... hay mucho cliché amigos, hay mucho cliché en este libro, pero altamente recomendado. La siguiente pregunta es, la naturaleza es hermosa, pero también agonizante. Nombra un libro que está bellamente escrito, pero que también trate un tema pesado como la pérdida o el dolor. Para esta consigna tengo dos libros justamente, de los cuales están muy bien escritos. Ajá, están muy bien escritos, pero duelen bastante. Uno de ellos y del que poco he escuchado en Booktube, Booktube es... 13 años Marion para siempre que trata de una niña a la cual le hacen bullying todo el tiempo y toma una decisión bastante difícil para sus cortos 13 años y de ahí se va desencadenando como que la historia de la niña pero a través de su mamá, de sus amigos y de todo este proceso que le llevó a la mamá como darse cuenta del por qué, su hija actuaba como actuaba para mí está muy bien escrito porque nos deja muy bien en claro que a veces no nos medimos de la forma en cómo comunicamos las cosas o la forma en cómo tratamos a los demás y que también hay que detenernos un poco si no es que mucho. Darnos cuenta que las palabras que decimos hieren a las personas. Eh, también otro de los libros que son de mis favoritos... Es cartas de amor a los muertos, que también está muy bien escrita porque trata de una niña que empieza a escribir eh, cartas a personas pero que ya están muertas y les cuenta como sus historias o así. Pero lo importante, lo bonito aquí es que está escrito, o sea, la niña escribe las cartas y tú sabes que está escrito porque tiene una tipografía diferente, porque se despide, porque empieza a hablar, porque lo saluda, porque esto, porque el otro y ya después... Eh, podemos ver cómo es que ella empieza a ver con otras personas. O sea, tenemos como que ese cambio de tipografía. O sea, está muy bien cuidado. Aparte también de que hay canciones aquí. Entonces te traslada a ese momento. Está muy, muy padre. Yo súper recomiendo estos dos libros. La siguiente consigna, amigos, es... El otoño es una temporada de regreso a clases. Comparte un libro de no ficción que te enseñó que te enseñó algo nuevo. ¡Ah! Y algo muy trabada. Hay un libro que hace un par de meses, si no es que semanitas, terminé de leer, que se llama El mundo de Sofía. Este libro es un muy buen libro. Está muy buen escrito. O sea, hay personas que dicen que no. Pero yo, amigos, verdaderamente yo les puedo decir si sí está bien escrito para personas que se quieren introducir a... A la filosofía, o sea, está súper bien porque te habla acerca como de... Eh, o sea, como que te habla de la filosofía como por encimita, pero de una manera muy cool Que puedes entender y que no te conflictúa como esas clases de filosofía que te daba tu profe Y que se ponían a debatir y todos se terminaban enojados O sea, los profes ahí terminaban la amistad de todos, yo me acuerdo, yo me acuerdo Pero sí, este libro me enseñó más acerca de la filosofía, de que no es tan difícil o al menos que no es como tan, eh, cómo decirlo, como complicada de entender que de poco en poco se puede ir introduciendo uno a ciertos temas y que de ahí se van desglosando más. El siguiente, la siguiente consigna es para mantener el calor es bueno pasar un tiempo con las personas que amamos. Nombra una familia, hogar o grupo de amigos ficticio del que te gustaría formar parte Uy, amigos A mí me gustaría formar parte de esa familia rara Pero también que se ama bastante Y es el de Crepúsculo o Eclipse La familia de Vela Yo quisiera estar en la familia de la Vela Y amiga, amiga, amiga de los Cullen O sea, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Tremendo... Tremenda función ahí, o sea mi hermana saliendo con un vampiro Y yo siendo amiga de los vampiros O sea, podríamos ir a jugar béisbol Cada que yo hubiera, Podríamos ir a comer Bueno, yo Podría ir a comer Platicar con ellos Hablar de muchas cosas cool O sea, seríamos muy buenos amigos Y yo... Sí Yo les llevaría... Pues no les podría llevar comida Solamente les podría llevar chistes y buena vibra Entonces... Sí, imagínense, yo ser amiga de los Cullen sería como mi sueño hecho realidad. Ah. La siguiente consigna es, las hojas de colores se amontonan en el suelo. Muéstrenos un montón de espinas de colores otoñales. Y yo aquí les quedo de ver, o oh, bueno, a ver, creo que sí se puede. Estos son colores otoñales, pero es que ya no tengo cafés ni nada. Pero, este es mi intento de colores otoñales. La siguiente consigna es el otoño es el momento perfecto para poder contar historias junto al fuego. Comparta un libro, comparte un libro en el que alguien esté contando una historia. Ah, creo que ya, ya tengo una. Del libro del cual les quiero hablar es el ángel descuidado que ya por aquí hay una reseña en el canal por si quieren ir a checarlo. Eh, nos habla acerca de un muchacho. Que está, eh, que está en una escuela como para querer ser padre y en un seminario, pues está en un seminario y ahí conoce a alguien y se enamoran pero eh, como que es un flashback de todo lo que nos está contando porque dice que recuerda que la persona que le gustaba estaba muy hermosa pero que no podían estar juntos porque la iglesia les decía que no y luego aparte los padres o las personas que estaban ahí como dándole las clases los regañaban y les decían que esas cosas no eran y así. Entonces nos, nos cuenta su historia de amor de, de una perspectiva diferente, desde un punto diferente y es bastante interesante porque ya después al final pasa algo increíble, amigos deben de leer este libro la, al final pasa algo increíble que eh, o sea él lo recuerda con mucho cariño pasan cosas, lo vuelve a recordar y solamente le agradece por tantas cosas buenas que pasaron en su vida y ya pero sí, este libro es muy bueno pero como ya les dije, la um, reseña en mi canal está de este lado por si quieren ir a escucharla la siguiente consigna es, las noches son cada vez más oscuras. comparte una lectura oscura y espeluznante. Este libro es de mis favoritos, dos libros favoritos, pero la verdad es que ese libro me lo prestaron. Sí me causó miedo porque no podía dormir y me daba miedo ir al baño, entonces ese libro no lo tengo, pero... Este sí, este libro también me causó mucho miedo Al tal grado de, amigos, decirles que cuando escuchaba Villancicos me daba miedo Y el libro del cual les estoy hablando es una obra maestra del hijo de Stephen King Ajá, estoy hablando de Joe Hill de Nosferatu Que trata de una niña que tiene una bicicleta mágica Y que puede transportarse a diferentes lugares Si sí, se le perdió algo, ella se puede transportar y va por él y también de este otro personaje que tiene un carro Que también se puede transportar a diferentes lugares La única diferencia es que la niña pues nada más consigue cosas Y este cuate se lleva a los niños a un lugar que se llama Christmas Land Y todo el tiempo es Navidad Hay villancicos, hay comida, hay galletas, hay tamalitos O sea, hay todo por siempre de Navidad O sea, está padre, amigos Pero esos niños... Se van, o sea, solamente se van sus almas y allá se quedan. Ustedes saben a lo que me refiero, entonces este libro está bastante, bastante entretenido, espeluznante hasta donde yo sé, pero es un libro que les va a gustar bastante y que cuando escuchen Villancico les va a eh, dar un poquito de miedo. La siguiente consigna es, los días están volviendo más fríos, nombro una lectura breve y conmovedora que podría calentar el día frío y lluvioso de alguien. Uy, para esta consigna hay un libro bastante especial. Yo sé que a algunos no les va a gustar, pero es algo, es un libro que te apapacha, te abraza el corazón. Espero que no se enojen por esta. Pero les voy a hablar de Los ojos de mi princesa de Carlos Cuauhtémoc, es un libro sumamente bello, habla de dos jovencitos que se enamoran en la secundaria. Y de cómo es que no pueden ser novios y este niño la corteja y pasan pues muchas cosas increíbles. Y ya después, amigos, deben de leer este libro. La verdad es que es un libro que te abraza el corazoncito. Eh, es una historia para leerse en otoño, justamente. Yo 100% siento que los libros de amor se deben de leer en otoño y en febrero, no sé ustedes, pero de verdad que es un libro sumamente bello y te da esas vibes de otoñales, entonces 100% recomendado. La siguiente consigna es el otoño. Afortunadamente es mi estación del año favorita, la mía también. Regresan todos los años, nombra a un viejo favorito al que te gustaría volver pronto. O sea, un libro al que yo quisiera volver siempre que quisiera. Y ese libro es Corazonadas de Benito Taibo. Es un libro que también te abraza el corazón. Y te deja muchas enseñanzas muy bonitas. Esto ya es una perspectiva ya desde los ojos de Sebastián, que es el niño que está o que sale en persona normal. Tiene un poco de continuidad, pero no afecta nada si lees primero este o primero el otro o como sea. Es un libro bastante bonito y al cual yo recuerdo... O lo tengo con mucho aprecio Porque lo leí en un momento crucial de mi vida Sumamente importante Y siento que me abrazó bastante el corazoncito Me lo apachurró como que Ah, oh, yo te cobijo tu corazoncito Entonces, sí, este, este libro quisiera volver siempre Siempre yo tuviese La siguiente consigna es eh, El otoño es el momento perfecto para noches de lectura Acogedoras, comparte Comparte tus accesorios de lectura, cogedores y favoritos. Ok, les voy a mostrar en un pequeño spot, aquí vamos. de hoy, espero que les haya gustado mucho este book tag y si quisieran hacerlo, pueden hacerlo me pueden etiquetar en Twitter, en YouTube, ajá, si ¿sí se puede eh, o en Instagram para poder yo ver sus respuestas y compararlas y así eh, me entretuvo muchísimo hacer este book tag esperen más videos amigos ya me estoy organizando ya me estoy organizando la verdad y no, pues la verdad sí a ver, otra vez. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Y si quisieran hacerlo, aquí abajito en la cajita de eh, comentar. Y si quisieran hacerlo, aquí abajito en la cajita, les voy a dejar las preguntas ya traducidas para que ustedes eh, copien y peguen y lo puedan hacer en sus videos. Eh, si me etiquetan, estarían súper cool para poder ver sus respuestas y también ver los libros que van a recomendar en el video. Y pues nada, esperen más videos amigos, yo confío, confío, estamos eh, administrando nuestros tiempos y todo. Así que muchísimas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente. Bye.